A que parezca un artista del circo del sol. <risa> Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, vamos a montar un columpio. Si, si la ayudante de cámara puede señalar dónde estamos, puede señalar el sitio que, que estamos. Pues nada, lo que vamos a hacer es montar el columpio Lo que pasa es que, bueno, eh, me he subido al árbol para poner la cuerda Y el caso es que tenemos aquí este arbolillo que, que bueno, nos impide que nos podamos balancear eh, Para montar el columpio esta vez lo que hemos traído es Esto es una barra de, de aspiradora eh, y luego esto es una maca Entonces yo creo que esta vez va a ser bastante cómodo Y no como las otras veces en las que nos hemos sentado en una rueda o en un palo Que, que bueno, pues la verdad es que era bastante incómodo el sitio, entonces lo que voy a hacer es subirme al árbol y pasarlo un poco más eh, a la rama que, que está aquí al lado, entre el hueco, así que vamos a subirnos al árbol que a mí me gusta mucho, subirme a los árboles, vamos allá, que no nos caigamos. A ver cómo llego a la esta okay. es okay. Y la No, ahora pues toca bajar. Y ya estaría. Ya solo quedaría atar esto. Ya tendríamos, aquí que izar lo que es la bandera y ya lo tendríamos. Todo está hecho? Izamos la bandera. Con esto basta ya. Porque digamos que el rozamiento de la cuerda ya no deja que ir. A lo mejor está un poquito bajo, ¿vale? Ahora lo subiremos un poquito más, luego ya os, os enseñaremos. Pero te comes el, el este, el arbolillo. un poquito más estoy mucho más cómodo que la rueda ahora lo que vamos a hacer es con esta cuerda la vamos a enganchar a otro árbol por ejemplo a la rama que está ahí enfrente y lo vamos a aprovechar para poder balancearnos nosotros así que a ponerla vamos a ver ¿Listo? <risa> ¿Listo? <risa> bueno, este sería el invento de hoy. Es la cigüeña del profesor Marcello. <risa> ha traído un bebé la cigüeña. Se ha quedado enganchado en el árbol. <risa> También puedes dar vueltas, si quieres. Así que el columpio yo creo que está bastante entretenido. ¿Sabes? Si así. nacido ahora. A que parezca un artista del circo del Sol. Sí sí. no pero. Me pones así, listo. Te da gusto. Muy bien, sí, sí. Está fenomenal. Bueno, pues, Qué es agradable. Pues. Uh -huh. A disfrutar de las vistas. Toca desmontar el coro. Así que vamos a por ello porque allí, como habíamos predicho, pues a hacer el nudo arriba, si va a subir el nudo. se cae la rama, parte y caigo al suelo vale, esto ya está aquí vamos a ver cómo va casi saltando al agua, eh Pero bueno, ya solo queda este que, bueno, todavía simplemente he desenrollado y ya está. Bueno, ahora sí, ya me despido del vídeo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.